Os presentamos a los autores de Sopa, una webserie que, tirando de escenas cotidianas, cuanto menos invita desde la comedia a la reflexión. ¿Qué grado de absurdo se puede llegar a colar en la conversación de una pareja mientras se toma una sopa? Sopa es filosofía y humor. Es un diálogo de dos personajes que debaten acerca de absurdas teorías mientras toman un plato de sopa. ¿Cómo justificas tú que los zombies no engorden? Porque es que no hay ninguno gordo y mira que se pone por encima. Estos capítulos son temáticos y proponen en redes sociales un debate. Todo el mundo tiene una teoría casera, absurda, que, que puede lanzar al mundo interesante y este es un sitio en el que se pueden dar esas teorías. Ahí está la clave. Que amar todos podemos, mejor o peor, pero odiar. No pasa nada, ¿no? Nadie se lo plantea. Con Sopa, nosotros hemos lanzado una serie de reglas a los diferentes colaboradores para que se sumen al proyecto y jueguen con nosotros. ¿Tú nunca te has buscado en Google? John Kiddell me gusta, no me digas que no te has buscado. Cada capítulo está rodado en un espacio diferente de la ciudad, espacios que tienen una filosofía peculiar. Cada uno de ellos nos propone una receta que va a ser la protagonista de ese capítulo. Aquí, quería la crema. Oh, ¡Qué maravilla! <risa> El portal de SOPA es un espacio en internet que aglutina todos los contenidos de la webserie. En el blog eh, invitamos a, a blogueros expertos a que nos den su punto de vista. Con Experiencia SOPA lo que queremos llevar es el universo y el debate y todo lo que está pasando en la red, llevarlo a un lugar físico y disfrutar cara a cara con el resto de la comunidad. En las mesas tenéis un papelito en el que podéis escribir el tema que deseáis para el próximo capítulo de SOPA. La narrativa no solo es la serie, sino que continúa en redes sociales, continúa con las propuestas de la comunidad y digamos que va hacia un sitio que todavía no conocemos, ¿no? Al tratarse de un experimento. A ver cuando ponen al lado del botoncito de me gusta, el botoncito de me repugna. <risa>